Buenos días a todos. Bienvenidos días. a este foro, a este foro de situación de plagas forestales en México, avances y retos. Eh, mi nombre es Sonoria Chávez González, eh, soy sugerente de diagnóstico de la Gerencia de Sanidad de la Comisión Nacional Forestal. Eh, nos acompañarán en este foro eh, el doctor David Cibrián Tobar, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, el maestro Abel Plasencia González, gerente de Sanidad Forestal de la CONAFOR, y el doctor Guillermo Sánchez Martínez, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Eh, iniciaremos con la reseña de los, de los participantes. Le toca el turno al doctor David Cibrián Tobar, el cual es profesor investigador titular de tiempo completo en la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo. Es responsable del área de parasitología forestal, de la colección de insectos forestales de la DICIO y de áreas para investigación que incluyen un insectario e invernaderos. Ha dirigido más de 90 tesis a nivel licenciatura, 38 tesis de nivel eh, maestría y 10 tesis de nivel doctorado. Ha impartido más de 50 cursos, talleres y o seminarios y cuenta con 15 publicaciones impresas en las que ha sido autor y editor. Y, y más de 70 artículos publicados en revistas científicas. Ha sido galardonado con diversos premios y distinciones como el Premio Nacional por Materia Forestal en 1994 y el Reconocimiento al Desarrollo Forestal Rural de México en 2010, entre otros. Muchas gracias, doctor Cibrián, por su participación en este foro. Gracias. El maestro Abel Plasencia... Es ingeniero forestal con orientación en economía y ordenación por la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo y maestro en ciencias forestales por la misma institución. Se ha desenvuelto en diversos cargos en la Comisión Nacional Forestal como jefe de Departamento de Sanidad en el estado de Michoacán, jefe de Departamento de Manejo y Control de Especies Invasoras en la Gerencia Regional 4 Balsas jefe de departamento en proyectos especiales en la gerencia estatal de Michoacán y subdirector de restauración forestal en el mismo estado. Actualmente es gerente de sanidad forestal en la Comisión Nacional Forestal, donde coordina a nivel nacional las acciones de diagnóstico, evaluación, prevención, combate y control de plagas y enfermedades que afectan los ecosistemas forestales, viveros y plantaciones. Buen día, maestro Abel. Muy buen día a todos. Bien. Por su parte, el doctor Guillermo Sánchez Martínez es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro y doctor en ciencias forestales por la Notre Arizona University en Estados Unidos, es investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Sus áreas de investigación y capacitación son ecología y manejo de plagas forestales. Cuenta con diversas publicaciones científicas y publicaciones técnicas selectas en las series del INIFAP. Y ha sido autor y responsable técnico de diversos proyectos del Fondo Sectorial CONAFOR CONACYT. Así también ha sido reconocido como integrante del Comité Técnico Académico de la Red Nacional de Investigación en Salud Forestal de la Comisión Nacional Forestal y como investigador nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor Guillermo, y gracias. Gracias, un gusto estar con ustedes. Bien, continuando con este foro, daremos inicio a la ronda de preguntas. Y la, la iniciaremos con el maestro Abel Plasencia. Eh, maestro Abel Plasencia, buenos días. Muy buen día, muy buen día Noris, muy buen día doctor Guillermo, doctor David, y todos los que nos escuchan eh, para, para este desarrollo este panel. Muchas gracias. Bien, eh, Maestro Abel, ¿nos puede platicar eh, cuál es la situación fitosanitaria de los ecosistemas forestales en México actualmente? Eh, ¿Qué acciones realiza la CONAFOR para su atención y qué desafíos institucionales se tienen a futuro? Gracias. Bien, eh, para, para comentar a todos los que nos escuchan que, que, que al día de hoy en, en el país se encuentran registradas cerca de 25 mil hectáreas con, con presencia de alguna gente causal de daño, eh, principalmente... Por, por plantas parásitas, por descortizadores y defoliadores que son, son los principales agentes causales de daño que tenemos a nivel nacional. Es, es importante resaltar en, en esta materia de la situación en la que nos encontramos de que existen algunas áreas identificadas con, con como focos rojos que requieren una atención eh, desde el punto de vista institucional y de todos los actores del sector ambiental y me refiero eh, a, la, a la región Sur del estado de Oaxaca, donde actualmente hay una importante afectación por insectos descorzadores que por diversas circunstancias eh, no se han logrado atender. Una, una parte muy importante de esto es la, la, la inseguridad, la tenencia de la tierra, que, que en gran medida limitan mucho el actor de las instituciones. Sin embargo, estamos en ese proceso de atención, pero sí se considera un foco rojo. Así como eh, algunas áreas naturales protegidas, como Parque Nacional Malinche, en esta, en esta área eh, también hay una importante afectación por descorzadores más de 570 eh, hectáreas que se han registrado como afectadas en un periodo de dos años, y que eh, eh, un, un, un problema esencial y principal, que también este es un reto institucional, no solamente para la CONAFOR, es la tenencia de la tierra, en donde por esta incertidumbre, eh, desde el punto de vista normativo, a nosotros como Comisión Nacional Forestal nos limita mucho para actuar de manera muy, muy rápida. ¿no? Sin embargo, hemos estado avanzando en buscar alternativas de cómo ser eficientes eh, y, y, y que esto este, pueda llegar a unos niveles de control este, que, que pueda este, reducir las afectaciones en, en este parque importante para el, para el país. Asimismo, el Parque Nacional eh, Nevado Colima es otra área de importancia, en donde hemos tenido afectaciones por descortador. He estado trabajando de manera coordinada con los gobiernos de la, del Estado, en, el, en este caso con Jalisco, para lograr eh, tener una intervención de manera institucional. También con los otros actores del sector, como CONAM, Profepa, Semarnat y nosotros. Esta es la, la situación en la que nos encontramos, identificando estos eh, focos de atención prioritaria. Ahora bien, en cuanto a los retos institucionales que tenemos, ya una parte lo comenté eh, inicialmente, es esta, es esta parte normativa, donde tenemos que buscar que eh, eh, se hagan algunas adecuaciones eh, en el propio reglamento de la ley, con el propósito de que nosotros podamos ser más eficientes y poder cumplir con este mandato que tenemos a partir del 2018 de emisión de notificaciones. Esto es algo fundamental y que tenemos que estar impulsando muchas estas modificaciones al, al, al reglamento. También eh, creo que eh, el, el seguir impulsando proyectos de investigación con, con los integrantes de la red, con los investigadores, es fundamental. Requerimos como áreas operativas nosotros eh, mucho más elementos de carácter práctico de, de toma de decisiones y es seguir impulsando este tipo de proyectos con el apoyo de los investigadores para poder establecer metodologías de evaluación para plagas que puedan ser eh, emergentes, nuevas emergentes y que eh, nos permita también ser más oportunos en, en la determinación del qué hacer de los tratamientos que debemos estar aplicando. Ese es un reto muy importante que con el apoyo de los investigadores creo que lo podríamos estar estar logrando. La homologación de los criterios técnicos no solamente desde el punto de vista institucional requerimos mucho más apoyo de los técnicos externos que de alguna manera o de forma directa e indirecta están participando en esta materia, en materia de sanidad, pues debemos de estar homologando esos criterios, por supuesto, con estos elementos que nos den los investigadores y tratar de ver que hayan mucho más ojos en los bosques, en las áreas, para poder ser más eficientes en la detección ocultiva. Estos son mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Eh... Posteriormente regresaremos con usted en la ronda de preguntas para, para todos. Eh, continuamos con el, con el doctor David Cibrián. Eh, doctor, un gusto poder saludarlo por este medio y un verdadero privilegio que nos acompañe en, en este foro. Eh, las preguntas que tenemos para, para usted son las siguientes. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre la problemática de plagas en los ecosistemas forestales en México? ¿Y qué avances eh, considera usted que se han logrado para atender de mejor manera este tema? Muy bien, pues eh, muy, muy buenos días a todos. Y primero un agradecimiento por la oportunidad de participar en el, en, en el foro y tener esta oportunidad de, de platicar eh, con relación al, al tema de sanidad y eh, pues, comentarles algunas, al, algunas opiniones. Eh, sobre esta pregunta sobre la problemática de, de plagas que tenemos en nuestro país eh, voy a también hacer muy muy breve para no porque es, este uno puede extenderse mucho pero este va, vamos a hacerlo eh, muy muy ágil fíjense que el, pues este hablar de los ecosistemas forestales de México es eh, yo no sé a nivel planeta pero pero en México tenemos de todo, hay de todo, es, eh, y todo tiene grandes superficies. El bosque templado, el, toda la transición entre las áreas semidesérticas y el bosque, el mismo, las mismas áreas desérticas que ocupan una superficie gigantesca en el altiplano mexicano, eh, las áreas más secas, ya que ya llamaríamos desierto, y luego nos vamos hacia, el, hacia las partes más húmedas y bajas, con el bosque mesófilo tan especial que tenemos, y el área tropical, el área tropical que hay de todo. Entonces, hablar sobre la problemática de sanidad o de plagas en estos ecosistemas, pues es todo un mundo, ¿no? Yo sí reconozco que en, en, los, en el ecosistema templado, templado, con el bosque de coníferas, el bosque de encino, hay una problemática eh, bien definida, como ya lo decía el maestro Abel, con los descortezadores, con los defoliadores, con los muérdagos que son los tres grandes conflictos que tenemos, eh, que impactan comunidades, que impactan eh, reglamentos, que impactan necesidad de hacer saneamientos y to todo una en estrategia. Entonces, ahí tenemos una problemática que todavía requiere mucha atención de nuestro lado, tanto en la parte, como ya lo decía el maestro Abel, de tratamientos, eh, que platicaremos un poco de manejo integrado un poco más adelante, pero ese, es muy interesante el enfoque que debemos de darle en este siglo nuevo, bueno, ya ni tan nuevo que estamos corriendo, que cómo debemos enfrentar estos asuntos, qué filosofía mexicana de nuestra sociedad debemos de poner para atender estas problemáticas. Y, y yo creo que allí hay mucho, mucho que decir. Hay tendencias, estamos en general hacia las tecnologías verdes, Estamos sacando insecticidas del bosque, estamos, estamos haciendo una serie de cosas que yo creo que sí, eh, digamos, hay avance, pasando a la siguiente pregunta, en ese, en ese sentido. Les comento brevemente el mesófilo. El bosque mesófilo sufre una problemática de muérdago, el liquidámbar sobre todo, muy, muy importante son cientos de miles de hectáreas afectadas, con una problemática de atención muy difícil por el tipo de pendientes de las sierras, de la Sierra Madre Oriental, básicamente, con altas altas pendientes que demandan estrategias particulares de cómo enfrentar el problema. Y, y ahí hay árboles espectaculares, no acuérdense de las cordias, que tienen un problema en semilla fuertísimo, Sí, de, de cada mil semillas, si acaso hay tres o cuatro viables, todas las demás están atacadas. Entonces, ¿cómo, cómo enfrentarle a eso en esas condiciones? Es, es, es un reto muy, muy interesante. Hablando de toda la parte eh, del altiplano, esa parte es medio seca. Eh, acuérdense el problema de enomotita? El problema de enomotita es formidable. Es... es está asociado con el asunto de contaminación del aire, está asociado con óxidos de nitrógeno y está asociado eh, pues, con esta perturbación humana. Entonces el problema de enomotitas está expandiéndose en muchas regiones, hay muchos municipios que están pidiendo ayuda, que estén ¿cómo, cómo enfrentamos esto? Es, es algo que, que está creciendo en, ese, en, en un nivel realmente epidémico y que, y que demanda una, una situación de, de, de manejo, de prevención. Y ya para no usar de mi tiempo, eh, eh, esta, las, cactáceas, las cactáceas en la península de Baja California, en, la, en las áreas secas, los problemas de pudrición, que no están tan bien caracterizados todavía, que todavía necesitan mucho, mucho enfoque, que de, de, de entendimiento e incluso con el riesgo que de las exóticas la famosa palomilla del nopal que está tocando la puerta y lo que representa para, para nopal para otras cactáceas es importantísimo estarlo dando seguimiento así que desde ese punto de vista eh, la sanidad tiene un trabajo gigantesco por desarrollar todavía porque hay, hay mucha mucho recurso que debemos de proteger eh, la parte tropical, ya para concluir en esta, en esta parte, pues es igual. En la parte tropical es más difícil hablar de un problema en el, en el bosque natural. Es, ¿Por qué? Pues porque no lo hemos acabado. Es, las selvas las hemos transformado y nos queda poquito. Ahora estamos en la fase de restauración, en la fase de, re, de rehabilitación, y ahí el asunto de rehabilitación con las especies que usamos, enfrentan problemas fitosanitarios gigantescos, el problema de las meliáceas con Ipsipila sigue siendo de gran magnitud tiene que enfocarse, además con estas, las políticas de nuestro nuevo gobierno, en el sentido de, de impulsar sembrando vida con esas plantaciones de reforestación y una problemática con gallina ciega, con hormigarriera con, con estos barrenadores muy importante hay que ayudarnos, hay que ayudar con lo mejor que podamos en estas tecnologías verdes, en, con estos métodos que, que yo creo que es un, un avance que se está dando. Estamos virando, dejando la parte muy fuerte eh, este, de, de plaguicida químico hacia otros, otros métodos. Y, y en esa parte eh, debemos estar conscientes todos y uh, participar para crear estas tecnologías que decía el maestro Abel, que de deben ser este, pues, más aceptables por este ambiente sociopolítico en el que ahora estamos. Yo, yo por ahora eh, dejaría por ahí mi, mi presentación. En una nueva oportunidad podemos platicar. Adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor Cibrián. Regresamos con usted igual en, en un momento. Eh, estimado doctor Guillermo, eh, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que sus aportaciones a este foro eh, serán de gran relevancia para todos los asistentes. Eh, las gracias. preguntas que, que tenemos para usted eh, son, son las siguientes. Eh, ante la situación actual de plagas en los ecosistemas forestales, eh, ¿qué acciones prioritarias nos puede comentar para atender esta problemática ya mencionada. Y cuáles podrían ser los aportes de las instituciones de enseñanza e investigación a la solución de, de dicha problemática fitosanitaria? Bien, creo que hay varios aspectos que abordar y podemos encontrar acciones prioritarias en ellos. Por ejemplo, en el aspecto técnico, eh, una de las acciones prioritarias pues, es continuar con el monitoreo, porque el monitoreo ayuda a prevenir los problemas este, y resulta mucho mejor prevenir que, que combatir. Esta es una acción que no debe de, de pararse por ninguna circunstancia o motivo. Y aquí es muy importante la participación eh, interinstitucional y también de los técnicos el monitoreo no solamente es realizado por personal de PONAFOR sino eh, precisamente sobre todo por el personal técnico encargado de, de las áreas que están bajo, maneje, de, ma, bajo manejo esto es muy importante eh, pero también es muy importante a, abordar el aspecto social como el maestro Abel Placencia comentó eh, en caso de de varios brotes que ha habido en México sobre insectos descortezadores eh, Nos acostumbramos a ver a, a los insectos como el problema, pero eh, finalmente eh, las complejidades que existen para el control y el combate eh, a veces recaen en esos aspectos sociales cuando hay conflictos este, entre comunidades por tenencia de la tierra y, y que no puede eh, llegarse a un acuerdo muy, muy rápido, eso hace que de pronto el, los problemas eh, vayan más allá de lo que técnicamente eh, pudiera este, ser fácilmente controlado. Entonces eh, pienso que inclusive la participación de sociólogos hace falta en las instituciones. El aspecto socioeconómico es muy importante en el bosque y para ello hay estudiosos de ese tipo de problemáticas que nos ayudaría a solucionar este, esos problemas que van allá, más allá de lo técnico y tiene que ver con, con lo socioeconómico. Eh, prioridad en el, en el sector forestal pues son los recursos, ¿no? los recursos económicos. Eh, es necesario, sabemos que estamos en, en unos años este, bastante austeros, pero eh, las instituciones a cargo también necesitan recursos para Hacer su quehacer. Por ejemplo, sabemos que en la Comisión Nacional Forestal, eh, uno de los problemas más grandes y, y que requiere recursos pues son los incendios, pero otro, otra área muy importante es la, las plagas y las enfermedades de bosque y se necesita un recurso para llevar a cabo los programas como, como se debe. Entonces, este, yo creo que es prioritario eh, tener un, un recurso, eh, si bien modesto, este, lo que es necesario, y también aquí la participación interinstitucional, ya que eso ayuda a ser más eficiente el uso de los recursos, no solamente eh, económicos, sino humanos. En cuanto a qué pueden aportar las instituciones de, de investigación y enseñanza, creo que mucho, creo que mucho este, pueden a, aportar, eh, los investigadores no solamente escriben eh, artículos científicos, sino también hay por allí este, folletos, este, pláticas, cursos, eh, y yo veo eh, mucho interés también de las instituciones en socializar ese conocimiento. Por ejemplo, a lo largo del año hay diversos foros o, o cursos en los cuales se eh, socializa este conocimiento al personal técnico y el personal en formación. Y precisamente uno de, de esos foros es, de, eh, es el Simposio Nacional de Parasitología, que va a ser en, en este año, en octubre, y donde mucho personal técnico y académico que enseña, que dirige tesis, que hace investigación, comparte sus conocimientos y experiencias con, con el personal interesado, incluyendo el público en general. Entonces yo creo que las instituciones de enseñanza e investigación podemos aportar mucho y, y, y a, a los investigadores que, que no sale mucho este, o que solamente se dedican o nos dedicamos a escribir artículos científicos, de pronto necesitamos sacar esa información y llevarla a los usuarios bajo los diversos medios que, que existen. La Comisión Nacional misma tiene un departamento de, de difusión y donde a través de él se dan a conocer los diferentes productos que resultan de los proyectos de investigación que anteriormente fueron financiados por el Fondo Sectorial con Ciponapor Esto se puede seguir haciendo y actualmente no se pueden hacer muchas cosas de manera presencial, pero creo que uno de los medios es precisamente estos, este, a través de, de foros y cursos virtuales, talleres virtuales y en la medida de lo posible, cuando cuando se pueda, eh, valga la redundancia, pues eh, llevar estos eventos de manera presencial. Gracias. Gracias, doctor Guillermo, por sus aportaciones. Eh, la siguiente ronda de preguntas eh, es para los tres. Si los tres gustan eh, contestarnos o, o igual este, nada más alguno de ustedes, eh, lo dejamos a, a su criterio. Son tres preguntas. Eh, las iremos haciendo por separado, dando espacios para, para contestar. La primera pregunta es la siguiente. Eh, ¿Consideran que el efecto del cambio climático ha incidido o ha favorecido de alguna manera la proliferación de algunas plagas y la aparición de algunas nuevas plagas? Pues, yo, yo me apunto en, en primera instancia, eh, dando la oportunidad para que el maestro Abel o el doctor Guillermo también puedan opinar al respecto. Eh, definitivamente sí. Definitivamente la respuesta es afirmativa. Eh, el, estos, este tema de cambio climático con algunos incrementos de temperatura en algunos lados, con aumento de precipitación en otros, con, con ausencia de frío en, en, en los inviernos, está modificando, está modificando patrones, está modificando distribuciones. Hay, hay registros, eh, creo que cada vez más... Eh, estamos constatando desplazamientos altitudinales de algunas especies que, de descortezadores sobre todo, que están están, al menos no, no es, a lo mejor no los habíamos registrado antes y ahora lo estamos haciendo, pero estamos encontrando especies que tradicionalmente estaban a más baja altitud, ahora están más arriba eh, eh, nuevas especies, el muy clásico, el problema de Puebla de del salivazo de los pinos. Es, fue algo completamente nuevo, no existía registro alguno en la literatura de un problema de este tipo. Y fue, fue un problema nuevo que apareció. Esta plaga es una plaga emergente. La avispa que causa galla en los encinos y mata encinos. Igual también eran, son al menos dos ejemplos de especies que, que están apareciendo recientemente que nos obligan a, a dictaminar como, como contingencias, contingencias sanitarias y que demandan atención con recursos, con presupuesto, con organización que antes no, no lo teníamos. Entonces la, la, la respuesta desde mi punto de vista, Maestra noria es que sí hay un efecto, hay un impacto en este sentido desafortunadamente el ascenso de la, de la temperatura fría del invierno en los ambientes templados es el más preocupante es, es esa ausencia de frío ya no tener esas heladas fuertes que ayudaban a limpiar en cierto modo eh, no, no estamos presentando no estamos ya presenciándolas entonces eso, eso implica desplazamientos de todo, desde mosquitos que están subiendo este, hasta, hasta otro tipo de insectos ¿no? hasta lo, el problema de la palma de las, de las palmas es gravísimo en todo el altiplano en muchas ciudades, está causado por, por insectos que eran tropicales, el picudo del coco o, o las, la, los periquitos, la, chicha, la falsa chicharrita todo eso, entonces si sí, sí hay un, una cuestión muy importante que tiene que ver con cambio climático y eh, salud o sanidad forestal dar mi opinión sobre, sobre eso? Bien, yo pienso que, eh, bueno, efectivamente, eh, el cambio climático es, es un hecho. Eh, hay datos que así lo prueban. Y, y en otros foros lo he comentado, este, que efectivamente, eh, como lo menciona el doctor David Sibrián, hay ciertas especies que están montra, mostrando... Esa, ese desplazamiento hacia áreas eh, que antes eh, se supone que no existían. Eh, un caso muy estudiado es el, el de dendroctonus Ponderosa en Estados Unidos y, y Canadá, y que en aquellas latitudes eh, efectivamente eh, se ha hallado en lugares donde antes no se conocía. Eso, eso indica que, bueno, esa habilidad de los insectos, adaptarse, a otros lugares, eh, donde antes eh, por cuestiones climáticas ex, existía una barrera y ahora no la hay. Todos sabemos que los insectos especialmente eh, se desarrollan en función de la temperatura y mientras las temperaturas sean un poco más altas, eh, tienen la habilidad de, de desarrollarse más rápidamente. Pero aquí la cuestión importante es nosotros qué podemos hacer para mitigar las consecuencias de, de cambio climático en el, las plagas. Es decir, qué podemos hacer para que existan los menos brotes de plagas forestales. Y aquí en otros foros también he comentado que es precisamente allí donde los manejadores del bosque tienen un papel muy importante. Aquellas áreas forestales que tienen manejo silvícola, tiene una ventaja sobre las áreas que no tienen manejo silvícola. ¿Por qué? Porque a través de la silvicultura pueden manejar la densidad, la composición de las especies y que son factores tan importantes como el clima para el desarrollo de los insectos. Entonces, si, si los bosques no se tocan, como se hace en, en muchas áreas naturales protegidas, eh, esas áreas están en desventaja. Algunos manejadores de áreas naturales protegidas este, argumentan que allí eh, ocurren procesos naturales, sin embargo, es, es, se tiene que tomar en cuenta que actualmente no hay áreas pristinas ¿sí? y, y, hay, y hay una interfase entre, entre un área natural protegida y las propiedades fuera de ellas que ya no son nacionales, sino son privadas o o ejid ejidales, etcétera Entonces eh, esas áreas que no son manejadas son más propensas a, a los impactos del cambio climático y, y pueden ser áreas de, que, que permiten eh, la disipación de, de ciertas plagas hacia áreas donde no deben de estar. ¿no? Entonces yo creo que la silvicultura es, es, debe de aplicarse eh, la silvicultura no solamente es derribar árboles es, es, y, y también, este, eh, por ejemplo, las cortas de saneamiento no se derriban árboles que ya están muertos. ¿Por qué? Porque esos son el hábitat de, de las aves silvestres y de otros organismos y en algunas ocasiones algunos tienen la idea que al hacer un saneamiento se van a derribar esos árboles y se elimina el, el hábitat de las de las aves, eso es, es parcialmente eh, no, no cierto. Entonces, todos tenemos que eh, tener este panorama amplio del de, de cambio climático y cada quien qué puede hacer. Entonces, yo pienso que eh, la silvicultura debe de aplicarse y eh, es la mejor manera de mitigar los impactos del cambio de clima. Gracias. Eh, yo también quisiera opinar y coincido completamente con el doctor David, el doctor Guillermo, eh, hemos presenciado ya algunos, eh, estos, bueno, estos efectos de cambio climático en algunos ecosistemas y no solamente con el tema de insectos, sino también con algunas enfermedades que se han estado presentando ya en los bosques templados y que han ameritado pues una cantidad de recursos también importantes que como institución hemos tenido que eh, este, asignar para poder atenderlo. Y creo que eh, esto es un hecho y lo que dice el doctor Guillermo es muy cierto. Tenemos que estar preparados. Eh, la Comisión Nacional Forestal, recordemos que genera de manera periódica estos mapas de riesgo, considerando algunas variables de carácter este, climáticas que, que nosotros lo utilizamos como una, como una herramienta de planeación del qué hacer por ejemplo, con el tema de monitoreo terrestre, de ubicar estas acciones operativas para detectar este, pequeños brotes este, de afectaciones por diferentes agentes causales de daño y poder incidir lo más rápido posible. Requerimos, eh, por supuesto, de mucho más eh, participación de, de los sectores ambientales, investigadores, eh, con el objeto de que eh, realmente podamos incidir lo más rápido posible y podamos disminuir ese impacto por este efecto de cambio climático que ya estamos viviendo. Este, nosotros, a través de brigadas de sanidad, una actividad muy importante que hacen estas brigadas es ese monitoreo terrestre, es la identificación de nuevas áreas que puedan tener alguna posible afectación y gestionar estas notificaciones y tratar de hacer los tratamientos lo más rápido posible. Creo que con eso podemos ir ayudando al ecosistema, pero sí, por supuesto, necesitamos este, mucho más información, información que esté sistematizada, que, que nos permita a nosotros tomar esa decisión de, de si amerita o no un tratamiento y sobre todo en estas ANPs que, que en gran medida este, hay restricciones por ser este, de, pues, parques nacionales o estar dentro de una modalidad de, de área natural protegida, ahí es donde tenemos que buscar cómo incidir de mejor forma, pero con información y creo que este, ya hemos participado en, en otros eh, eh, grupos de trabajo con este objeto de, de dar mucho más elementos de, de, en la toma de decisiones, si es correcto o no correcto hacer un tratamiento cuando se trata de una plaga ya conocida o una plaga eh, emergente no esto la parte es fundamental ser eficientes en la detección ser eficientes en los tratamientos y creo que así podemos ayudar eh, a mitigar un poco este efecto del cambio climático en los ecosistemas Muchas gracias a todos. Eh, realmente nos dan un panorama muy amplio de, de, de la pregunta, bueno, y del efecto del cambio climático eh, sobre plagas forestales. Eh, la siguiente pregunta eh, tiene que ver, o, o bueno, está planteada de, de, de esta manera. Eh, ¿Qué aspectos eh, técnicos y, so, o sociales y sociales eh, se consideran fundamentales para llevar a cabo la transición del esquema tradicional de control de plagas al manejo integrado de plagas forestales en nuestro país? No sé si gusta iniciar nuevamente, doctor Cibriano. Pues es un, es un tema eh, mucho, mucho, muy, muy interesante este, esta pregunta. Abre... Todo un campo de discusión al respecto es eh, este enfoque de manejo integrado de plagas forestales es, es un, un enfoque de hecho no es, no es nuevo ya el, el enfoque de manejo integrado ya tiene decenas de años en, en, el, en el sector agrícola en, en algo en el sector pecuario en el sector forestal en otros países también y, y en nuestro país el, hacemos algunas cosas que pudieran parecerse a una estrategia de manejo integrado eh, de, de, de plagas. Es, le, le llamamos así, uh, es, una, es, es una toma de decisiones. Realmente el manejo integrado es una estructura para poder tomar mejores decisiones en cuanto a la, al aspecto fitosanitario ese eh, creo que debemos de concebirlo en esa, en esa manera. Es, eh, el, de, estamos buscando, a través de esta, de esta estrategia, que el mit es realmente una estrategia de toma de decisiones. Eh, lo único que estamos buscando es mantener eh, poblaciones que consideramos plaga. Eh, solamente es para ellas, para las plagas. No, no para los insectos benéficos o de otro tipo, es mantener esas poblaciones que les llamamos así, que hemos calificado así, que estamos de acuerdo en que nos hacen un daño de algún tipo, ecológico, económico, político, social, estamos de acuerdo en que, son, que nos afectan como sociedad, y por eso el enfoque es completamente antropocéntrico. Entonces, el enfoque de manejo eh, integrado de plagas Va, está, lo que está buscando es mantener poblaciones a niveles tolerables. Eso es lo que hace el, el, el MID. No, no trata de extinguir nada ni nada. No. Es simplemente bajar en la, la mejor manera posible eh, esos, esos niveles, este, utilizando todo un conjunto de tratamientos. Y aquí algo muy importante que, que a mí me gusta muchísimo desde el punto de vista de manejo integrado es buscar tratamientos que sean ecológica y económica, eh, que sean ecológica y económicamente eficientes y que sean aceptables social y políticamente. Entonces, es, es como, como la solución ideal que le llamamos manejo integrado de plagas, sí. Pero podríamos llamarle manejo ecológico de plagas, si sacáramos a los plaguicidas del entorno. Si llam, le podríamos llamar manejo holístico de plagas. Le podríamos llamar manejo de precisión de plagas. Es, son las tendencias mundiales. Las tendencias mundiales están enfocadas en esa ruta. Y ahora hay, hay este, una, un, una conversión al, a, los, a este, a este Manera de enfocarnos que cada vez se está expandiendo más. Hace poco salió un libro en Brasil sobre lo, lo, los elementos básicos del manejo integrado de plagas. Un colega colombiano está a punto de, de, de, de, de, de dar a la disposición de la gente el primer libro sobre manejo integrado de plagas forestales en Colombia. Y, y nosotros también. Nosotros también, ahora en el simposio que nos platicaba el doctor Guillermo Sánchez, estaremos presentando la primera publicación sobre el, eh, el manejo integral de plantas forestales en México. Le llamamos así porque acordamos llamarle así. Eh, nuestra ruta es un poco llevarle, llegarle al manejo ecológico y es, estaremos enfocando en ese sentido. ¿Y cómo hacer para que esto, esto funcione? Pues eh, primero comentarles que esto de, de, de desarrollar una estrategia AMED es complicado, requiere muchísima información, requiere información sobre los umbrales a partir de qué momentos plagas, sobre las tácticas de monitoreo, qué, qué métodos de, de medición, sensores remotos, mapeo aéreo, este, los, los, los drones las inspecciones terrestres, eh, los métodos radiográficos, eh, to toda una serie de, de tácticas que se necesitan desarrollar plaga por plaga. Entonces eso es, eso es difícil, eso es difícil. Tener los, los métodos cuantitativos de muestreo para poder hacer estos monitoreos, toma de decisiones, requiere dinero, requiere esfuerzo, requiere la participación de las instituciones para poderlo ofrecer. Pero es fundamental. Y, y solamente así podemos medir impacto. E esa es una característica muy importante del, del manejo integrado de plagas, que mide impacto. ¿Cuál es el impacto que realmente genera una población a nivel ecológico? A lo mejor puede ser positivo, a lo mejor puede ser, no, no, no, no trasciende, o, o a lo mejor sí puede modificar composición de especies, eh, estructura de especies, esos impactos ecológicos Económicos desde el punto de vista de productividad también o, o los sociales, pues eh, lo vemos ahora en, en, en, en Tlaxcala, en, en varias regiones donde los problemas sociales, los conflictos que hay entre las comunidades aterrizan aquí, se funden aquí en, en una plaga en, en donde aparece hay que una zona que está en litigio, pues de pronto empieza a tener eh, una importancia muy grande. Así que dar la respuesta, eh, ¿qué aspectos técnicos sociales debemos de, de modificar? Eh, yo diría que primero es eh, información, información, información de calidad, información, reconocer cuáles son aquellas plagas que realmente requieren esta estrategia. No todas, son poquitas, realmente son poquitas. A nivel país serán unas cuantas decenas, no más, no más. Todas las otras hay que seguirlas tratando igual. Solamente las muy importantes sí requieren este enfoque. Y entonces, ahí sí, eh, desarrollar la información poco a poquito bajo este, esta, esta, esta, esta estrategia. ¿no? Eh, eso es poco a poquito. Entonces, yo digo que primero la identificación. Después de eso, perdón, aquí está. Después de eso, eh, la, la, el desarrollo de tecnologías. Las tecnologías. La, esas tecnologías de tratamiento deben ser muy, muy valiosas para que puedan, eh, este, muy nuevas, perdón, me entró una llamada y me desconcentró, pero ya la apagué el teléfono. Y, y la, e, esas tecnologías eh, este, que, que puedan ofrecerse para que el público las acepte, que sean baratas, que no sean contaminantes, que sean eficientes, es, y ahí es donde yo veía mucho de los, de, de, de, de, la, de los métodos agroecológicos los métodos agroecológicos en cierta manera tenemos que venirlos a acomodar aquí con, con, en el sector forestal con, para, para dimensionarlos correctamente y utilizarlos y a, así como está eso, obviamente también eh, toda la administración pública, la regulación tiene que acomodarse en esta nueva estrategia estrategia. Y estos son eh, aspectos que debemos de, de, de desarrollar. Así que, eh, sí, necesitamos enfocar y además tenemos que hacerlo por escenario. O sea, yo creo que el, el tema de las áreas naturales protegidas que mencionaba el maestro Abel requiere una atención específica en este sentido, que nos coordinemos todos los interesados, las autoridades de las áreas naturales protegidas, los, el grupo, los grupos de dueños de la tierra los, las organizaciones eh, que están preocupadas por lo que pasa ahí eh, las autoridades el sector académico, la investigación cómo debemos de enfrentar el tema de las áreas naturales protegidas en este país ha habido varios intentos en el pasado que no han aterrizado completamente, yo creo que es una buena oportunidad y eh, yo creo que vale la pena mucho convocar a un foro grande o de, de tiempo eh, donde se analice este problema de manera este, científica, de, de manera este, no, no, no pasional, sino lo que nos conviene como país en relación con las áreas naturales protegidas. Y ahí yo creo que habrá muchos aportes eh, de mucha gente. Bien pues yo por lo pronto, este, con relación a este tema de manejo integral de plagas, pues a, a, a ahí lo, lo, lo detengo para dar oportunidad. Adelante, por favor. Eh, eh, si me permite, doctor Guillermo, eh, tengo una, una muy breve participación sobre este tema. Creo que el doctor, como lo comentó al inicio, es un tema muy amplio que requiere mucho más tiempo para su análisis porque hay una cantidad muy importante de elementos dentro del manejo integral de plagas que, que cada uno de estos requiere un análisis este, muy, muy especial. Se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho en, en la parte de identificación por lo menos creo yo en los principales agentes causales de daño que tenemos identificados en México. Ahora lo que nos hace falta es ver otras casillas, otros eh, eh, componentes del, del manejo integral de plagas donde requerimos incidir de manera muy relevante esta parte social, cultural, ecológica eh, y por supuesto ambiental, este, que, que nos lleva a, a buscar la mejor forma de atender, este, por ejemplo, el tema de insectos descorzadores, que desde el punto de vista técnico y de, de conocimiento de los ciclos biológicos, de cuándo puede ser más agresivo, se tiene, se tiene muy claro algunas, algunos tratamientos también que pueden ser eficientes en ciertas condiciones, como el uso de semioquímicos que derivado de proyectos de investigación han, han este, resultado eh, adecuados y que queremos ir incorporando a este manejo integrado de plagas, por ejemplo, para descontesadores. ¿no? Eh, sin embargo, eh, eh, el que participen mucho más instituciones, no solamente del, de la, del área ambiental, sino la parte... Este, de, de la tierra, que esa es una parte muy importante, que, que podamos nosotros, todos estos puntos, lograr juntarlos, conjuntarlos, y realmente así aplicar ese manejo integrado, por lo menos a los tres principales agentes causales que tenemos en México. Es un reto, esto sin duda que así es, porque es un problema de fondo, que no nada más involucra... Este, a una institución ni al sector investigador, sino a una, más, a una gran cantidad de personas que deben de estarnos ayudando. ¿no? Entonces, este, creo que si logramos eh, hacer ese manejo integrado de insectos descolchadores en un escenario como este, áreas naturales protegidas, y también, por ejemplo, otro tema que es otro escenario que también tenemos nosotros injerencia de alguna forma es en plantaciones forestales comerciales, que ahí creo que es un poco más más operativo, más práctico, este concepto de manejo integral de plaga, porque son proyectos de carácter productivo en donde existen bien definidos este, eh, todos, sobre todos, todo, este, la tenencia de la tierra, ¿no? Y que es un proyecto en el cual, pues, deben de estarse cuidando mucho y los recursos que se estén aplicando para obtener el mejor beneficio, ¿no? Son escenarios completamente diferentes en donde creo que es mucho más eh, sencillo poder aplicar este concepto. Entonces, este, eh, sin duda, ojalá que podamos lograr entre todos este, atender, así como el concepto lo dice, de manejo integral de plagas a los tres principales agentes causales que tenemos en México, sería un logro no solamente eh, de los investigadores, sino nosotros como áreas operativas y, y que tenemos que estar atendiendo de forma directa. ¿no? El tema de plantas parásitas, que ese es un... Eh, asunto muy relevante que, que reconocemos que existe en una cantidad muy importante por, con posible presencia de plantas parásitas y hemos incidido muy poco a pesar también que se tenga un conocimiento sobre qué efectos tiene sobre su hospedante, pero también qué efectos puede tener si quitamos las plantas parásitas sobre otros organismos que son parte del ecosistema, es algo que tenemos que estar evaluando como, como parte del sector investigador y también por supuesto nosotros como como sector oficial. Hasta aquí dejo mi comentario y, y muchas gracias. Creo que por mi parte eh, ya, ya abordaron ampliamente esta pregunta y por cuestiones de tiempo que tenemos, quizás este, yo. yo sugiero que, que pasemos a la siguiente Ok, gracias, doctor Guillermo. Este, sí, la, la siguiente pregunta eh, dice, eh, o, o bueno, es, es hacia ustedes, donde dice, ¿estamos preparados eh, o consideran ustedes que estamos preparados como país para atender el problema de plagas desde el concepto de salud forestal? Yo creo que ahora le tocaría al doctor Guillermo para embargarlos. Ah, bueno, muy interesante pregunta. Creo que eh, como país eh, siempre eh, tratamos de estar lo mejor preparados y a lo mejor nunca va a ser suficiente, pero creo que tenemos las instituciones eh, suficientes para... ...hacer frente a la problemática de plagas y enfermedades forestales. Y esto en complemento, este, porque estamos hablando también de salud forestal, creo que tanto el manejo integrado de, de plagas forestales como, como en la, la salud forestal nos obliga a, a todos los que estamos involucrados en cualquier área, ya sea el área operativa o de investigación o de enseñanza... A, a tener una visión de sistemas. Lo que comentó hace un momento el maestro Abel Plasencia es muy importante. Tenemos que tener en claro en qué escenario estamos parados. Por ejemplo, no puede ser el mismo manejo eh, de plagas en una plantación comercial que tiene un fin muy claro al manejo integrado en un bosque urbano que tiene otro otro fin y al manejo integrado en, en un bosque natural, donde por ejemplo eh, el uso de químicos debe limitarse al máximo. Y me refiero a insecticidas químicos, ¿no? porque los semiquímicos son químicos, pero esos no, no son insecticidas. Entonces, eh, eh, hablar de salud forestal es hablar de conocer o tratar de conocer sistemas complejos como es el bosque. La salud forestal no significa que, que un bosque está libre de plagas, porque como ya mencionó el, el doctor David Cibrián, el, el término plaga es, un, es una definición antropocéntrica. Entonces, son organismos que están allí, que la naturaleza los puso allí, y cada uno de ellos, sin duda, tiene una función. Y de pronto, cuando interfiere con nuestras metas de uso de, del bosque, pues le llamamos plagas. Pero, como especialistas en, en las áreas forestales tenemos que aprender a entender esos sistemas complejos y a ver cuál es el problema directo y cuál es el problema de fondo es decir, con mucha frecuencia existe la tendencia a ver a la plaga como el problema cuando en realidad eh, es el indicador de un problema, ¿sí? entonces eh, nos está indicando un problema de la salud del bosque que en su funcionamiento, por ejemplo, eh, en su edad, en su diversidad, etc. Entonces, tenemos que ir atendiendo esto, este tipo de, de, de capacitación para que eh, los que saben de manejo, de, de control de plagas, tengan un conocimiento más amplio y que poco a poco se vaya este, adoptando el, ese, ese manejo con el fin de. ...de mejorar la salud del bosque, que como mencioné, no significa que esté libre de, de los insectos y enfermedades que consideramos plagas, sino que mantenga su funcionamiento eh, como recurso natural renovable que lo es. Entonces, eh, estamos en constante preparación como país y creo que, eh, por supuesto, tenemos desventajas en comparación con países más avanzados pero también tenemos ventajas en comparación con, con países menos afortunados eh, que nosotros. ¿no? Entonces tenemos que eh, seguir trabajando en esto para mantener eh, una buena calidad de nuestros bosques, de nuestras plantaciones y de nuestros bosques urbanos también. Gracias. Muy bien, pues si quieren yo comento muy rápido, complemento. Eh, yo también estoy de acuerdo con el doctor Guillermo, lo que ha manifestado, y eh, considero que el manejo de la salud forestal es un avance que viene, eh, estamos pasando del, de, tratando de llegar al manejo integral de plagas, y sí. luego, luego brincarnos al manejo de la salud del bosque, es, esa es nuestra estrategia, porque eh, es un enfoque que sí hace privilegia, privilegia, al árbol, privilegia al bosque, no a la plaga. Como dijo el doctor, estamos enfocándonos en, desde una estrategia preventiva, mejorar la condición de desarrollo, ahí podemos hacer mucho, en los viveros, en las plantaciones, en la reforestación, eh, lo decimos siempre, es parte de los, de la, de la forma de vida del ingeniero forestal, es dar las mejores condiciones para que se desarrolle un árbol. Por, por ahí va el enfoque. Eh, yo un poco el problema que veo son las cifras, son las cifras, porque eh, todavía en nuestro país, pues acuérdense, tenemos 34 millones de hectáreas arboladas, 24 que más o menos están bien, hay 15 que tienen posibilidades de ser manejadas, pero solo 7.5% millones de hectáreas están con un programa de manejo. Entonces, tenemos muy, y, y de esos hay otras, como casi 13 están en el Sistema Nacional de áreas Naturales Protegidas. Entonces, esa magnitud de superficies en donde sí podemos hacer cosas y hay otras donde no podemos hacer cosas, eh, sí nos pone un reto, nos pone un reto. Cómo enfrentar el asunto de salud en... Todas esas áreas que no, pues no podemos acceder a ellas por su calidad de estación, por su calidad de sitio, por, por la infraestructura que está. Eh, esas áreas son más complicadas. Las áreas que tienen manejo eh, es, un, es una buena oportunidad y es donde debemos de empezar integrando este concepto de salud para que vaya enriqueciendo ya la toma de decisiones en, en este aspecto. Así que sí, otra vez estamos preparados como país eh, parcialmente, mi conclusión sería esa: parcialmente es, entendemos cada vez más, hay más gente que entiende mejor el concepto de salud. No debe confundirlo con el, la, con el concepto de sanidad, ni con, no, no, no, son conceptos distintos, cada uno acotado en su propia dimensión. Y, y eso debe ser, formar parte cada vez mayor de la educación, del ingeniero forestal o del especialista que está trabajando en, con recursos naturales. Es, ese es un tema eh, que debe trascender en las instituciones, en, la, en, en las diferentes carreras que tienen que ver con el sector. Y, y por ahí ese es un, un reto que tenemos para que puede, después pueda eh, divulgarse y que llegue a la, a la población en general. ¿no? Pero ese es un, un tema muy grande que tenemos pendiente. Pues yo con esto este, concluyo. Gracias. Eh, yo, yo por, igual por obvio de tiempo y creo que en este tema también que es muy amplio, eh, abordar el tema de salud forestal, pues implica, y coincido muy bien con usted doctor David, de que primero tenemos que llegar a este, a, a la aplicación del concepto de manejo integral de plagas y posteriormente lograr trascender porque después de eso, todavía involucra mucho más actores eh, que tiene que ver con la parte social, de involucramiento de la parte social de la gente que vive de los recursos para poder lograr realmente eh, atender el tema de salud forestal. Eh, hemos hecho algunas actividades como institución, eh, como por ejemplo, eh, evaluar los indicadores o tener indicadores de salud para reconocer ¿Cómo estamos en, a nivel nacional en, algunas de, en algunos de los ecosistemas de nuestro país? Sin embargo, pues hace falta todavía mucho más información. Creo que se va avanzando, eh, esperemos concretar este de manera integral de plagas y lograr trascender con los indicadores de salud forestal y la aplicación en sí del concepto y término de salud forestal. Yo hasta aquí dejaría mi comentario y, y pues sí, por supuesto que es un reto para todos el que logremos trascender hacia esta parte. ¿no? Muchas gracias eh, a todos por su participación. Eh, realmente han sido eh, aportes muy, muy interesantes. Y tenemos algunas preguntas del, del público que nos acompaña a través de Facebook. Eh, haremos eh, o les daremos a conocer algunas de las preguntas. Eh, si alguno considera que no las puede contestar, alguno de los tres. Este, eh, por favor no, nos, nos indica para, para poder cederle la palabra y también comentarles a los participantes que, que esta transmisión la pueden eh, verificar o volver a ver eh, posteriormente. Se queda abierta pues, al público. También si no damos respuestas a todas sus preguntas eh, que nos están planteando, posteriormente revisaremos a detalle esas preguntas y les contestaremos a través del mismo Facebook. Eh, la idea, pues, es de que, que todas sus dudas eh, sean resueltas. Ahorita, por cuestiones de tiempo, pues, solamente plantearemos a los a, a nuestros invitados algunas de estas preguntas. Eh, iniciaremos eh, esta parte o esta última ronda con eh, nos pregunta el diario Reforma respecto al arbolado urbano en la Ciudad de México. Nos pregunta si está afectado por plagas, eh, nos pregunta eh, si incide la contaminación del aire y la sequía por, por agua en esta eh, afectación, y eh, nos menciona también que las palmeras están en proceso de mortandad, que hay que retirarlas, hay alternativas biológicas y si está afectada la Palma de la Glorieta en Paseo de la Reforma. Creo que es muy específica esta pregunta. Pero se ha tenido ahí el, el caso, creo, de, de, de sí el, el, el tema de las palmas en, en la Ciudad de México. Seguramente a eso, a eso se refiere que ha sido un tema que se ha estado tratando con Semarnat. No sé si, si alguien tenga mayor información al respecto. Sí. Puedo, puedo contestar brevemente, eh, en el caso de la Ciudad de México es un, un pues es, eh, qué decir, es la urbe más poblada de, fuera de Asia de todo el mundo. La Ciudad de México, el área conurbada de la Ciudad de México alberga a la población más grande del mundo fuera de las ciudades de Asia. Eso ya implica muchas cosas, en una cuenca cerrada, una cuenca endorreica donde los vientos eh, no pueden circular libremente, se frenan en el lado sur, suroeste, Entonces, eh, con, con este hacinamiento, con esta contaminación, eh, es, es obvio que los árboles pues eh, tienen que enfrentar este reto y, y hasta eso, que lo hacen aceptablemente bien. Eh, hay muchos problemas en nuestra ciudad eh, tiene los el aeropuerto de la ciudad de méxico tiene la terminal de ferrocarriles más grande y las centrales de autobuses y de comida las, las, las, las, eh, todos los centros de acopio más grandes del país aquí llega de todo llega de todo y en, en este llega de todo también llegan ellas. Entonces, pues aquí es donde las exóticas, las plantas exóticas llegan primero. Es donde los viveros que surten de planta a los, a los arboristas, al, a todo lo que está en la ciudad, lo traen de fuera y también traen cosas. Entonces, sí, contestar que sí hay una buena cantidad de organismos que afectan a los fresnos, que afectan a los truenos, que afectan a los sauces, que afectan a los cedros... Es, es un buen conjunto. Eh, las palmeras es un caso particular reciente. Las palmeras están teniendo la invasión, como todas las otras ciudades del altiplano, de organismos que subieron de nivel del mar y ahora han llegado acá arriba. Entonces, el, el, el transmisor del amarillamiento letal ya está aquí, ya está aquí con amarillamiento letal, el amarillamiento letal del cocotero que mataba a los cocos en las playas, ahora está en las ciudades de México y ha matado muchas palmas en muchos lugares. El picudo negro, ese picudo grandotote, también ya está aquí, el que transmite el, demato, el, an, el anillo rojo, que es también letal para las palmas. Entonces, la, la respuesta, eh, desafortunadamente, con la condición de salud de los árboles, eh, no es todo, no es todo, porque ustedes ven los árboles vivos, verdes, en desarrollo, van de a Chapultepec, y está muy bonito, pero sí hay una problemática fitosanitaria importante que debe ser atendida, que está siendo atendida por las delegaciones, por cada delegación, por la entidad central de la, de la Ciudad de México, que es la Secretaría de Medio Ambiente, y por todo un conjunto de universidades, técnicos y demás, que están enfocándose a cómo, cómo prevenir... El caso de La Palma es todo un caso que no podemos comentar aquí tan a, a detalle, simplemente decirles que es un tema mucho, mucho, muy difícil de manejo, muy difícil, que no se tienen soluciones a corto plazo, que tenemos una perspectiva de atención urgente de, atender, de, de, de revisar y de ver cómo deberá, deberá de hacerse. Es muy importante hacer esto para cuidar que no se nos vayan todas. Hay ciudades como Morelia, la ciudad de Morelia, Michoacán, donde perdió todas sus palmas, todas. Y otras ciudades del país les ha pasado lo mismo. Entonces, en esa perspectiva complicada, eh, pues sí tenemos un escenario difícil. Gracias. Ana. Adelante. Muchas gracias, doctor Sibian. Eh, ¿Alguien más que quiera comentar al respecto de esta pregunta? Yo quiero comentar eh, en el aspecto general. Eh, la, los, bosques, los bosques urbanos son, son como jardines, ¿sí? son como un jardín eh, grande, pero finalmente son como un jardín y tienen que tener tanto cuidado como, como el propio jardín de nuestra casa. Si un, si un jardín eh, que tenemos en nuestro en nuestra propiedad no le damos cuidado y mantenimiento, eventualmente va, va, va, a, va a haber muerte de, de algunas plantas, va a haber invasión de, de otras que llegan solitas y así. Entonces eh, veamos a, a las alcaldías como las casas que tienen sus jardines y que tienen que tener recursos para el mantenimiento de, de esos bosques urbanos y, y como todo individuo eh, mortal, los árboles y palmeras eh, finalmente también tienen agentes que les causan esta mortalidad y tenemos que tener los recursos ya sea para tratar de recuperarlas o bien eh, cambiarlas por, por otras plantas que, que sean más resistentes. ¿no? A, a lo mejor que, como menciona el doctor David Cibrián, que en Morelia se fueron tan las palmeras. Bueno, pues este, desafortunadamente así fue. Son plantas de ornato y habría que sustituirlas por plantas que, que no sean palmeras que, y que resistan por lo menos un tiempo y que den esa función de sombra, de, de estética a la ciudad. Entonces, eh, quiero decir con esto, pues, que no nos sorprenda que en las ciudades de pronto estén muriendo árboles. Debemos de de actuar de inmediato eh, entre todos, eh, entre, entre el personal de las alcaldías, el personal técnico de las instituciones, a buscar la mejor solución. Y a veces la mejor solución no la voy a encontrar este, para curar la, al árbol o palmera, porque a veces, por ejemplo, en caso de fitoplasmas, que son muy difíciles y que, como menciona eh, el doctor David, eh, es, es difícil de, de combatir. Bien, entonces, eh, vamos a, a ver. Eh, ¿Qué podemos hacer para este espacio que, que ocupaba esta palmera? Este, se ha ocupado por, por otra palmera más resistente u otro tipo de, de árbol que, que la va a reemplazar. ¿no? Y para eso se requieren recursos también. Entonces, eh, en función del tamaño de la ciudad y de su densidad, va a ser también el problema eh, fitosanitario. Y ya lo, lo mencionó bien el doctor David también. Eh, es una ciudad extremadamente grande y compleja los árboles con mucho estrés eh, contaminantes eh, compactación por banquetas etc entonces eh, realmente son unos sobrevivientes heroicos es, que están allí sobreviviendo a condiciones muy difíciles entonces eh, esos son comentarios que dejo eh, porque de pronto nos preocupa mucho pero eh, debemos estar conscientes que Año con año, las alcaldías deben de tener sus recursos propios para el manejo de sus bosques urbanos. Gracias. Bueno, solo hacer un comentario adicional. Que decirles que sí hay instituciones ahora que están eh, llegando al fondo de esto con, con mayor fuerza. Hay, hay grupos de investigación que, que están invirtiendo delegaciones muy preocupadas por el tema, en donde están logrando sus acuerdos para poder eh, eh, enfrentar con mayor conocimiento, sobre todo el problema de palmeras que es el, el más agudo y, y muy visible en, en, la, en la población. Además son son icónicas la, esta la glorieta de la palma, de la, la, la glorieta de la palma, pues es todo un símbolo, todo un símbolo histórico. Eh, yo hasta ahorita creo que no he pasado por ahí, pero creo que no le, no, todavía no, no, no está afectada. Ah, hay algunas estrategias de inyección que, que, pueden, este, que han usado metiendo antibióticos para tratar de ayudar, pero nada definitivo. ¿eh? Nada, nada definitivo. Es, es algo que tiene que hacerse todavía y, y, y en eso anda la, la ciudad. Gracias. Yo solamente quisiera agregar un comentario adicional que creo que ya, ya mencionaron de, de la responsabilidad de en este caso de las alcaldías. Yo, yo me referiría a nivel nacional de los municipios en donde sí se requiere de manera muy importante eh, que haya personal capacitado para poder atender este problema en, en las áreas urbanas, ya que cuando hacen mención de presencia de plagas es porque ya hay una gran cantidad de arbolado que está muy, muy afectado y, y es muy difícil poder este, actuar de esa, de esa forma. ¿no? Entonces, dentro de los municipios eh, se requiere mucho mayor recursos, mucho mayor fortaleza de capacidades para poder generar diagnósticos y motivos a tiempo para hacer actividades eh, ya sea de remoción o de sustitución de especies, porque eso también... Es algo que debemos de estar conscientes de que así va a ser. Tendré que ir cambiando en muchas ocasiones pues, la forma de ver estas áreas boscosas eh, eh, dentro de las áreas urbanas o los parques, eh, de que así va a ser. De manera continua va a haber remoción y sustitución. Tenemos que eh, pensar en, en meter especies que sean resistentes para un cierto tipo de patógeno o cierto tipo de plaga y que eventualmente también va a sufrir. No sé cuánto tiempo tarde, pero... Eh, creo que son las diferentes alternativas pero deben de estar preparados los municipios para eso, con recursos y con personal capacitado Bien, muchas gracias a, a, a los tres eh, por la atención a esta, a esta pregunta eh, Otra de las que, que nos aparecen aquí en, en, el, en el chat eh, es la siguiente, dice ¿Han observado ¿Algún efecto de los huracanes cada vez más frecuentes sobre las plagas forestales? Bueno, o el doctor Guillermo, si quiere participar. Bueno, yo estoy más familiarizado con las partes de bosques templados, eh, sobre todo eh, bosques de pino y sino y... Y por lo menos en, este, en esta parte no, no, no he observado esto. Sin embargo, seguramente en selvas eh, pegadas a las costas, este, estos problemas deben de existir. Es solamente sí. mi comentario. Sí. Sí, bueno, en el caso de nosotros como CONAFOR, por supuesto que, que lo hemos observado en, en áreas de manglar, en marismas nacionales, eh, en, en, en estas áreas eh, cada vez más se han presentado una cantidad de problemas importantes fitosanitarios que han ameritado hacer actividades de tratamientos y en consecuencia en muchos de estos tratamientos implican remoción de, de arbolado y esto recordemos que, que eh, los manglares son una barrera natural para este tipo de fenómenos y si estamos este, eh, teniendo afectaciones pues esto se va a ir reduciendo, tenemos que promover mucho en este tipo de, de ecosistemas tan frágiles, el que se detecte con mayor oportunidad, tener mucho más información también de este impacto de algunos patógenos, de algunos defoliadores, plantas parásitas, algunas plantas trepadoras que se han estado atendiendo, que, que, que nos permita hacer tratamientos más rápidos y, y poder pues, disminuir ese impacto ¿no? en este importante ecosistema que puede ayudar mucho, a, a, a la presencia de fenómenos como los huracanes. Sí, yo, yo les comento muy rápido, porque sí, sí hay evidencias, hay hay varias evidencias ya ya eh, reconocidas que los huracanes, estos vientos, logran desplazar especies de especies que eventualmente aterrizan a, a cientos o miles de kilómetros de donde fueron levantadas. Hay hay un caso en la Ciudad de la Paz. Donde, donde llegó un, un insecto que es inminentemente tropical y defolió y todos los eucaliptos de la, de la zona. Este es un, eh, era imposible que eso estuviera ahí de manera natural y fue, fue después de huracán. Es, eh, el, el manglar es otro típico porque los insectos pueden ser arrastrados. Eh, imagínense la palomía del nopal. La palomía del nopal en las infestaciones que están en, en América Central en el Caribe, ese es un huracán puede mover esa especie y hacerla que aterrice entonces si sí hay un impacto en el, en el desplazamiento y hay un impacto en la vulnerabilidad con que quedan los, los eh, el, el bosque que fue arrasado que fue afectado en donde aparecerán nuevas cosas entonces eh, tiene un impacto en general es benéfico porque hay agua en general, pero tiene sus unas, algunas consecuencias que, que no son tan buenas también, ¿no? Pero, pero sí hay una relación. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados participantes, invitados. Eh, vamos a, a dar pauta a otra, a otra pregunta más del público y eh, de ahí cerraremos este este foro por cuestiones de tiempo también para no hacerlo también demasiado cansado. Eh, pero diciéndoles a todos los participantes a través de Facebook que las preguntas que hicieron eh, se les contestarán este, en, a través del mismo Facebook. Entonces, para que estén al pendiente de que después puedan checar, posteriormente puedan checar nuevamente este foro y ver las respuestas que ahí eh, eh, les colocaremos cada uno de los participantes en, en este foro. Eh, nos preguntan eh, eh, dónde, dónde se pueden consultar los mapas de riesgo que genera la CONAFOR, que mencionaba el maestro Abel Plasencia. Eh, Realmente está... Pregunta, no sé si gusta contestarla, maestra a ver, Plasencia, o igual este, la, la podemos La maestra Noris es la, la experta en este tema, pero voy a atrever a, a responder. Ella es quien nos apoya en la elaboración de estos mapas de riesgo para estos principales agentes causales de daño. Y, y aparece en la página de CONAFOR y también en el Sistema Integral de Vigilancia y Control Fitosanitario, que se llama por sus siglas CIVICOP. Ahí pueden ustedes ver estos mapas de riesgo que de manera mensual se están publicando con el propósito, reitero, que nos ayuden a hacer actividades de carácter operativo, de ir a hacer actividades de monitoreo terrestre con el objeto de que si se llegara a detectar alguna posible presencia de esforzador, principalmente de plantas parásitas, nos ayuden a dar aviso de presencia de estos agentes estas notificaciones que por ley también nosotros tenemos atribución, pero en el CIVICOC pueden hacer esa consulta y eh, en el caso de las entidades de manera eh, eh, periódica también se las estamos haciendo llegar con el recorte que corresponde a cada entidad para que ellos tengan estos elementos de, de, de toma de decisiones en la parte operativa. Bien, muchas gracias maestro Bel y sí eh, también en, eh, específicamente en el chat les mandaremos el link de la página del CIVICO este, a, a través del cual pueden consultar estos mapas y descargarlos para su uso en el monitoreo de, de plagas forestales. Eh, como fue muy rápida esta respuesta, eh, daremos eh, pauta a otra más que también va más, más general también para el este doctor Guillermo, el doctor Cibrián, y nos dicen... Eh, ¿Qué tan efectivo o recomendable es el uso de inyecciones para el control de insectos descortezadores? Bueno, eh, quiero comentar que eh, algunos compañeros investigadores míos han, han trabajado en esa parte de, de inyecciones. Eh, Creo que puede ser efectiva siempre y cuando consideren el escenario. ¿sí? O sea, para, digamos, este, bosques urbanos puede funcionar porque eh, digamos que el valor del árbol es diferente y es, eh, tiene diferentes, este, no solamente valores, sino atributos y hay árboles que se desea mantener pues, por muchos tiempos y quien no, no lo quisiera tener por mucho tiempo. Y en esos casos eh, una inyección sistémica puede utilizarse eh, para el control de descortesador. Eh, en bosque natural eh, es poco eficiente. ¿Por qué? Porque eh, imagínense el tiempo que consume este, una inyección eh, que a veces se lleva pues algunas horas eh, y para tratar eh, cientos o miles de árboles, pues no es práctico, ¿no? Entonces, eh, en ciertos escenarios este, es funcional, en otros no es funcional. Entonces, es, eso, eso lo debemos de tener en claro. Entonces, este, en cuanto a, a productos, pues sí, yo sé que los hay. Eh, igual no, no puedo dar aquí los detalles, este, no, no los tengo a la mano. Eh, hay algunos productos eh, eh, que se recomienda utilizar a través de inyección, pero yo solamente los reduciría a ciertos eh, escenarios y, por ejemplo, en, eh, ¿qué puedo decir? Otro tipo de escenario en huertos semilleros, por ejemplo, que son árboles productores de, de semilla y que por alguna circunstancia fueron atacados o, o están vulnerables a ser atacados por descortezador se puede utilizar allí. Eh, pero en brotes normales, de, como los que ocurren, eh, que de pronto son algunos cientos de hectáreas, no, no es práctico. Puedo, puedo comentar muy brevemente también, para complementar. ¿no? El, sí, es, eh, eh, donde el escenario más eh, favorable para el uso de esta tecnología eh, es en, en el ambiente urbano porque hay varias, hay varias razones. Eh, la naturaleza de las mismas plagas que están en el ambiente urbano eh, es distinta a la que están en los bosques naturales. El, los, los que están en el ambiente urbano son insectos más secundarios, menos agresivos, menos, menos preparados para matar, como sí lo está Dendroctonus con, con los bosques de pino. es eh, el, Los descorzadores de fresno, de cedro son candidatos ideales para ser tratados por esta vía. Hay otros más eh, que, que pueden ser también utilizados, como mencionaba el doctor Guillermo, en, en eh, aquellos árboles que consideramos semilleros, que consideramos fuentes de, de germoplasma, puede uno inyectar esos árboles para proteger la cosecha de semillas que se va a tener después, porque es eh, algo a lo mejor muchos no lo saben, pero la depredación de, de semilla y de cono a lo largo del desarrollo de ella es muy alta por, por insectos. Entonces, en árboles específicos que uno quiera cosechar semilla, esta tecnología funciona muy bien. Empezamos a hacer algunos ensayos para proteger plantaciones jóvenes como, como tratamientos también con, con sistemas de microinyección, y, y aquí hay aportes fascinantes desde el punto de vista de tecnología. Hay, hay nuevas jeringas que prácticamente solo abren un pedacito de corteza y sin lesionar al gilema para poder hacer la inyección. Es, hay una, una, una nueva herramienta que está haciendo esto y que, que ya el gran problema, el gran defecto que genera la inyección está siendo rebasado con estas nuevas tecnologías. Entonces, es un, digamos que sí es, es algo interesante, como no es comestible el, la semilla, y hacerlo en el momento adecuado, uno puede reducir el, el impacto que tiene en la acumulación de un, de un plaguicida en la, en la flor, en el néctar, para, para abeja o para colibrí. Si uno lo hace en el tiempo adecuado, puede uno evadir ese, un impacto negativo que pudiera tener la inyección eh, proteger a esos polinizadores este, en, en, en el momento. Todo es cuestión de, de fechas, plagas, árboles. Y, y claro, la oportunidad de hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Eh, yo, igual, por supuesto que, que la CONAFOR en algún momento ha estado impulsando eh, el uso de este tratamiento, pero para aquellos árboles valiosos, para aquellos árboles que tengan. Eh, desde el punto de vista eh, ecológico eh, alguna, o histórico eh, se pueden estar aplicando este tipo de tratamientos en bosque natural pues ya se ha observado que el, el costo es muy alto por la cantidad de árboles que se tengan que estar inyectando y no es muy operativo este, de, de tal forma que por ejemplo este tipo de tratamientos no está incluida en la norma 019 porque si, si se observa ese beneficio costo y el desde el punto de vista ecológico, que, eh, con datos duros de que contra esta especie sí funciona, si aplicas en estas condiciones, etcétera, hace falta todavía más información. Pero creo que eh, sí lo podemos aplicar en áreas urbanas, en áreas naturales, o árboles muy valiosos e históricos que ameriten hacer ese tipo de tratamiento. No, eh, no lo dejamos de, de, dejar de considerar como una, una alternativa, pero no es operativa, ni práctica, ni económica. Okay. Perfecto, eh, maestro Bel, doctor David y doctor Guillermo, muchas gracias, eh, tuvimos aquí un problema técnico con la compañera Honoria, sin embargo les agradecemos a todos su compañía que nos hayan estado acompañando en esta sesión eh, igual les recordamos que este webinar se quedará grabado y vamos a estar respondiendo otras preguntas con, a través de su correo electrónico entonces les pedimos que nos los dejen ahí disponible para que les contestemos de manera escrita las preguntas. Les agradecemos mucho su participación y los esperamos en otro evento virtual la próxima semana. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Veo hay gente de Centroamérica que comúnmente nos, nos está siguiendo aquí como México, como país. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder platicar.